Los residentes en los sectores Madeja, Espínola en sus tres etapas y otros sectores aledaños realizaron una caminata hacia las oficinas de la Dirección Regional Noreste del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa, exigiendo una solución a la problemática que los mantiene sin servicio de agua. Los protestantes que recorrieron toda la Avenida Libertad hasta llegar a dicha institución señalan que tienen más de ocho meses sin recibir ese servicio. Protestándole a INAPA por el agua, que ya estas comunidades tienen ocho meses sin agua, e INAPA le está vendiendo el agua a las tres fábricas procesadoras de agua de la comunidad de Madeja. Nosotros decidimos... Realizar esta marcha, ya hemos hecho piquete en la comunidad, hemos visitado el gobernador, hemos visitado a Inapa más de 10 veces y no nos han hecho caso. Nosotros decidimos marchar hoy hacia Inapa, en esta marcha se va a anunciar la próxima actividad que vamos a tener en la comunidad y la comunidad está decidida a tirarse a la calle como sea de lugar buscando el agua. No aguantamos más, tenemos la comunidad de aguantada que hasta a veces nos dice que estamos vendidos porque ellos quieren tirarse a la calle enfrentar directamente a la fábrica. Nosotros establecemos que el problema del agua de nosotros está en las tres procesadoras de agua. Agua Rosa, Agua Randy y Agua delirium, Que INAPA le hizo un contrato con ellos y le puso tubería directa a ellos, sin tenerle llave de paso para regularle el paso de agua a ellos. Nosotros la comunidad hemos decidido, mañana va una comisión, supuestamente como ellos dicen los técnicos, que nunca lo hemos visto, que van mañana los técnicos a chequear el agua. Si mañana ellos no nos resuelven, nosotros no estamos dispuestos a picar la tubería frente a Agua Randy. A delirio, a todo el mundo, ahí pasa lo que pasa. Nosotros no tenemos miedo, ya nosotros hemos decidido a que nos maten por esa agua. Ya se acabó eso. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.